Sí, esta canción se la quiero dedicar a Ramón Aranguela, Que sé que es muy, muy fan de los Beatles <risa> Y le voy a destrozar un poco esta canción Qué raro, no más que dedicártela que Te quiere pedir perdón aranguela, sí, aranguela, ¿no? pedir perdón? Sí. Y voy a cantar sobre el número fi, claro Bien Cuando todos hablan de algo Que no pueden comprender Irracionalmente Dicen pi pero olvidan que hay otros iguales, otros irracionales, infinitamente como el fin. Fi, fi, fi. Es el fin, es el fin, es el fin, es el fin, fi. fi. como un autofoto, el <risa> es el fin. El número dorado, dicen, la proporción divina. Da Vinci, Miguel Ángel usan fin Siempre podemos ser perfectos haciendo espirales Para hacer tus fotos usa el fin Es el fin, es el fin, es el fin, es el fin, es el fin. No decimos bien, decimos fin Es el fin, es el fin PHI es el fin, el número dorado es el fin.